Generalmente es a partir de los 10 días. Durante estos primeros 10 días después de la cirugía de trasplante capilar hay que tener algunas cosas en cuenta. Eh, importante durante los tres primeros días y hasta que empecemos a lavar la zona receptora es la hidratación con suelo fisiológico a través de vaporizaciones de suelo fisiológico aproximadamente cada hora y media, cada dos horas. Eh, a partir de ese tercer día ya empezaremos a lavar la zona receptora con un champú adecuado para realizar este tipo de higiene y lavaremos dos veces al día, por la mañana y por la noche, eh, de forma que si tenemos un, alguna costrita pues ayudamos a que esa costrita se vaya cayendo y que quede prácticamente ya sin costras el día 10. Y es a partir de ese día 10 donde ya podemos realizar pues, prácticamente todas las actividades normales y donde estéticamente pues, ya no, eh, no tenemos demasiadas lesiones visibles del de trasplante capilar.